Eh, una de las puertas del despacho fue violentada, trataron de abrirla. Gracias a Dios no la abrieron. Y simplemente están haciendo el trabajo de rigor de coger las oellas y verificar que todo esté bien. ¿Cómo se percatan usted de lo ocurrido? Al llegar, le pedí al señor que abriera la puerta y él notó que tenía la forma de, de la madera rota, como de que trataron de entrar donde un ¿Qué hora estiman ustedes más o menos que pudo ocurrir esto? Ni idea. ¿No cuenta este edificio esta gobernación con un sistema de vigilancia, de cámara de vigilancia? No. Se está trabajando en eso, pero está abriendo. No, yo llego siempre de costumbre ahora de las siete y media de la mañana a abrir despacho a la señora gobernadora, porque yo sé quién abre y quien cero aquí el despacho. Luego cuando entro a la llave y que abro la puerta, me doy con que cae un pedacito de palo como de la puerta. Y ahí me di cuenta que en verdad estaba violentada la puerta. ¿Intentaron? ¿no? Intentaron, pero no, no pudieron penetrar porque la puerta es de mucha seguridad.